Bien genios, cuando empecemos a hablar de inecuaciones con valor absoluto Vamos a acordarnos de estas barritas Entonces vamos a tener por ejemplo algo como esto X más un número Y mayor o igual que digamos otro número Entonces ya aquí empezamos a ver el valor absoluto También lo podemos ver de la siguiente forma Podemos tener X sobre un número Menor o igual Que en este caso por ejemplo 3 Ambas son formas de valor absoluto. Pueden ser mayor, menor, menor, igual que, mayor, igual que. Todas estas se deben considerar a la hora de resolver un valor absoluto. Veamos cómo son las formas que debe tener este tipo de funciones. Analicemos esta primera forma. Tenemos valor absoluto de A menor que B. A también lo podemos ver como X Menor o igual que un número, b puede ser cualquier número Bien, ¿cómo se plantea ese tipo de desigualdad? Cuando tengamos valor absoluto menor que b Vamos a decir lo siguiente le vamos a convertir a este negativo y diríamos menos b Y diríamos los x mayores que menos b Y menores que b Esa es una forma en la cual se soluciona este tipo de valor absoluto pero también puede ocurrir lo siguiente. Pongamos a este un número 2. Que sea no menor que B, sino menor o igual que B. Entonces sería X menor o igual que B. Esto sería lo mismo, pero le voy a agregar el igual. Entonces quedaría los X mayores o iguales que menos B y menores o iguales que B. De esta forma se plantea este tipo de desigualdades cuando es menor o menor o igual que un número veamos otros dos casos importantes a la hora de analizar el valor absoluto tercera forma de presentar el valor absoluto valor absoluto de a mayor que b entonces no olviden que a lo vamos a reemplazar por la variable x quedando mayor que b bien cómo se plantea esto entonces vamos a decir lo siguiente vamos a decir que los x menores que menos b y lo vamos a unir con los x mayores a b quiere decir que el valor que esté aquí se le cambiaría el signo para que se leyera de esta forma y este se conservaría entonces los x menores a b menos b unidos los x mayores a b ese sería el caso número 3 pero también puede ocurrir lo siguiente tenerlo así a mayor o igual que b entonces, esto no olviden que lo podemos reemplazar como x mayor o igual que b. Entonces, se repite lo mismo, sino que vamos a dejar acá x menor o igual que menos b y lo vamos a unir con los x mayores o iguales que b. Entonces, miren que prácticamente es lo mismo. Solamente le estamos agregando el signo de la igualdad. Acá no, no tiene igual, acá sí y se repite lo mismo, entonces podemos considerarlo de esta manera y también de esta, quiere decir genios que existen cuatro formas de resolver el valor absoluto y ahora los invito a que vean los cuatro videos que tienen que ver con toda la parte de valor absoluto, esto con el fin de que quede mucho más claro el tema y los espero el próximo viernes para que continuemos con la siguiente parte de intervalos, ahora vamos a aprender todo lo que tiene que ver con la simbología de paréntesis, corchetes y cómo utilizarlos de forma adecuada. Nos vemos la próxima semana.